Viajeros, miren dónde estamos en Tunanmarca... ...un centro arqueológico pre-inca inmenso... ...y a una altura casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Un dato curioso es que este lugar es incluso más grande... ...que Machu Picchu y en este video te muestro cómo llegar. ¡Vamos! Otro día en Jauja y vamos a hacer otro recorrido por la provincia. Nos vamos a varios lugares pero especialmente a Tunanmarca. Nos está acompañando Pedro otra vez... De Salsa Adventures. Así que va a estar bueno. Caminando a tomar la combi que nos llevará a nuestro punto de partida, nos topamos con esta señora vendiendo desayuno. Hay cor, hay este, chancho y yuyo. Canchita, y, canchita y, papas. y papas. Esto es algo típico de desayuno, de almuerzo. De desayuno. De desayuno. Vamos a probar este desayuno típico de aquí de Jauja. Mmm. Rico, picantito también. ¿Puedo desayuno? Ahora sí tomamos la combi que nos llevará a Conchos. Hemos bajado en el poblado de Conchos. Estamos caminando hacia la plaza y de ahí vamos a empezar nuestra caminata hacia Tunanmarca. Va a ser un caminito largo, ¿no? Sí, un... Unas dos horas de ida, dos, dos horas. horas de vuelta. Así que vamos con fe. Ya estamos en la plaza principal de Conchos. He comprado nuestro cream de mandarinas, agua... para aguantar en el camino. Está en construcción... pero por supuesto tiene la típica iglesia... y casitas alrededor. Vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos bien pero ni siquiera... 1% del recorrido todavía. Aquí hay una vista bonita de la plaza. llegado a este nidador... ...donde podemos encontrar una moneda de un sol... ...que tiene al centro arqueológico de Tunanmarca. En la década pasada se resaltó un lugar de cada departamento del Perú... ...en las monedas de un sol... ...y por Junín se escogió a Tunanmarca. Aquí se puede notar la importancia del sitio arqueológico. Eso es algo muy importante, muy especial... ...y voy a volar el drone para ver imágenes del aire. Se ve en ese momento la vida del niño cambió mira este es el yuyo que has comido hoy día en el desayuno para comer esto se sacan las hojas y se saca la flor todo esto acá lo muelen y hacen la comida pues que has comido hoy día en la mañana con papa y cancha el yuyo Yuyo yo cerrarlo. Yeah. y yo pensábamos de que el camino iba de frente, pero resulta que tenemos que bajar por todo ese valle por allá y después volver a subir para llegar a Tunamarca. Ah, no, pero aquí en no Atajo, mira, aquí en no Atajo. En Atajo hacia abajo. Pensábamos que continuaba, <risa> a lo lejos se veía así, pero tenemos que bajar y luego volver a subir. Ah, pero no se ve tan raro Vamos a ver. Ahora vamos a tomar un camino pre-Inca y ese es lo que vamos a tomar para subir hasta Tunamarca, que está arriba arriba allá. La tierra aquí es bien interesante, rojiza, arcillosa. Desde el cielo se ve todo así, naranja, roja, miren. Está bien cansado todavía. Y ahora va a empezar la subida. Deberíamos tener un canal de comida nomás, ya no hacer caminatos así. Pues sí, es mejor. Y ya se nos evitamos tanto. Comiendo de viaje. Comiendo de viaje, de ahora en adelante. Sigue sí, sin mí. Si sí puedes, vamos, vamos, tú puedes. Ya sí, no, no, no puedo. Tú puedes, encontrarás un mejor camarógrafo. Sí. Bueno, una ofrenda a los sapos. Vamos, Renzo, te subo el sueldo. Está bien. Vamos. ¿Quién está cansado? Acá estamos a 3.756 metros sobre el nivel del mar, es el ingreso al sitio arqueológico de Tunang ¿Cuánto caminamos en total? Hemos caminado 3 kilómetros con 50 metros. Vamos a ver este mapa este es todo el complejo del sitio arqueológico. Ya llegamos a la base, estamos en la entrada del sitio arqueológico, ahora vamos a recorrer un camino largo más. El lugar está arriba, en lo más alto y es como referencia más grande que Machu Picchu. Aún queda un largo camino por seguir. Paramos varias veces para inhalar aire fresco y también para hacer un pago a la naturaleza. Siempre le ofrecemos nuestras hojitas uh -huh. a los Apus, al cielo, a la Pachamama, para tener un buen clima, para que no llueva por nuestra visita. Uh -huh. Coquita Quintucha para el buen camino. A quinto Edén para que tengas un buen viaje gracias pichada con los sapos nos acaba de invitar un poco de coca pedro para tener más fuerza y para conectarnos con los sapos también Exacto. lo que haces es absorber el jugo más que masticarlo ya me siento como nuevo Pues nuestra coca es un transmisor con los dos, conecta con los Apus, con la Pachamama. Vamos a dejar una ofrendita acá. Ya. Finalmente llegamos a la cima, la entrada al sitio arqueológico, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los abuelos que nos den permiso... para entrar a tu sitio, tu namaca... ...Kaita Apus, buen clima. para poder visitar acá con bien y con Renzo. Protégenos Apus. dando salud y protégenos Apus. Ahora estamos llegando al primer muro... Son muros perimétricos de protección acá del sitio de Tunamarca. Y vamos a ingresar ya a la Ciudadela. Tunamarca, para empezar, viene de dos palabras quechuas, que es tunu y marca, ¿no? Es la ciudad sobre la loma o sobre el sombrero, digamos así. Este cerro tiene forma de un sombrero, ¿no? Tiene un, es un tunu y sobre el tunu está la marca, que es el pueblo, ¿no? Una marca, una extensión de 2.5 kilómetros de largo por 800 metros de ancho donde vivían 12.000 mil personas, gente que se dedicaba a lo que es la agricultura, a la textilería y a la alfarería, ¿no? Eran las tres actividades principales y también por supuesto a la crianza de camelios sudamericanos, que era de donde se sacaba pues la, la fibra para el tejido, de donde se sacaba el cuero para la vestimenta y la carne para la comida, ¿no? Ahora estamos en un patio comunal, como pueden ver aquí hay varias uh, casas, varios caseríos, hay en total 6, no 7. Algunos ya están en muy mal estado por el tiempo. Pero estas eran las casas donde vivían las familias. Y este es el patio que compartían. Esta Te muestro esta porque está en mejor estado que muchas otras. Cuando vengan a sitios arqueológicos como este no se pasen. Si quieren venir a tomar ya porque nadie los vigila. Aunque sea llévense sus cervezas. Y ya esto ya es el colmo. Pintarrajear un sitio tan importante como este y uno de los más enteros, más conservados, qué pena. Increíble, increíble que la gente, está bien que vengan a tomar, no le dice nada, pero llévatelo a tu casa, hermano, no dejes gestionado no ensucias tu planeta. Todas las estructuras son circulares, pero servían para muchas cosas, por ejemplo, esta pequeña probablemente era una colca, donde se... ...almacenaba el alimento, también hay chulpas que eran como eh, las tumbas... ...donde enterraban a los muertos y las demás, las más grandecitas son las casas... ...donde vivían las personas. Ahora estamos en la cancha principal, no es una cancha de fulbito... ...sino es como la plaza central, aquí se llevaba a cabo el trueque... ...eventos probablemente fiestas de los lugareños de aquí de Tunanmarca... ...pero también probablemente habían sacrificios... Por eso está esta piedra. Aquí probablemente sacrificaban animales como auquénidos y se drenaba la sangre hasta la tierra para rendirle honra a la Pachamama. Vamos a ver el tipo de construcción que tienen. Tenemos un muro exterior y un muro interior. Estos dos muros pues, están sujetos por una amalgama que está hecho de cal y de arcilla y de piedrecillas. Sirve como aislante térmico para mantener el calor al interior de la casa y no permitir que el frío intenso que hay entre los meses de junio y agosto eh, pueda entrar a la casa así se crea una termodinámica al interior y pues la familia duerme calientita Amigos, hemos venido por un camino rural estamos tomando la ruta alterna por atrás pero que no hay un camino establecido así que no traten de hacerlo Nos estamos yendo porque Pedro conoce y vamos a irnos por la el pueblo de Marco, vamos a ir por allí, vamos a caminar todo esto, miren. Ya bajamos todo. ah ¡Marco, no ya está full. Mm, Pensábamos que nos iban a salvar la combi, hemos bajado todo eso. <ríe> el sol está en su máximo esplendor, es la una de la tarde por eso estoy cubierto, porque cuando te pega la piel... Te arde, te arde. Y eso que me eché bloqueador, eh. Nos van a ayudar, nos van a llevar. Ya casi llegamos, pero igual algo es algo. Estamos pasando Concho, donde iniciamos el recorrido. Pero ahora estábamos cerca. En realidad llegamos al mismo lugar, que. estoy confundido. Al fin hemos llegado a Marco. Hay una fiesta en la plaza, pero vamos a comer... ...porque tenemos un montón de hambre, así que vamos. Pucha, estamos salados, el menú se ha acabado. Tenemos hambre, nos vamos a morir. Segundo intento, ojalá que aquí se haya comida. Sí tienen comida, felizmente. Tienen sopa de quinoa y ají de gallina. Vamos a probar la sopa de quinoa. Mmm. Un poquito de rocotito y así. Bien. Voy a probar el ají de gallina a ver qué tal. Mmm. Y todo solo cuesta 7 soles. Sí. Ya en la plaza central de Marco nos topamos con una celebración. ¿Por qué me patea? Me están pateando. Hoy día estamos celebrando este, las misas de las cruces. Que el, la fiesta principal es el, carna el carnaval marqueño que se celebra en febrero. Pero hoy 20 de enero se da la misa a, a todas las cruces de todos los barrios. No se puede decir no a la cervecita. ¿Eh? Oh, acá tomamos así. ¿Qué? Ah, sí, se tiene que caer. Aplasta tú. ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ay ¿Ah? ¡Salud! ¡Salud! Hemos llegado a este Tragadero natural donde el agua de la laguna desaparece, pues se va a la tierra. Y aquí también está el poblado de Tragadero, justo al lado, justamente por este fenómeno natural se podría llamar. ¿Qué sabor tiene? Ahí tiene, hay sandito, vasito. ¿Zambito, vasito? De, ¿De fresa? ¿De qué más? Un señor vendiendo helado justo pasó y compramos unos heladitos... ...yo de Lugma con crema. Rico, un sol solamente, bien barato. Verdad el burrito sabanero. Hemos llegado a la laguna de Targadero. Lo resaltante aquí es que puedes ver a las parihuanas... ...que son la, los flamengos andinos. Así que vamos a tratar de sacar algunas imágenes. Ahí está Don José San Martín, inspirándose para crear la bandera peruana. Vamos a ver qué sucede esta tarde. Somos libres, seamoslo siempre. Ya nos podemos ir. Yeah. Ya estamos de regreso en Jauja Ha sido una aventura muy buena Lo hemos hecho de forma privada Independiente porque hemos tomado colectivos diferentes Pero eh, Pedro Con Salsa Adventures tiene Un tour grupal que Así puede es. ofrecer ¿no? Claro, Así que pero. si quieren hacerlo Pues en Jauja ya saben Así es, gracias a ti más bien claro. bien Por venir a Jauja, por visitarnos Y por mostrar nuestros recursos Aunque no es todo, pero una gran parte de Lo más importante hoy en Tunamarca Y el cañón de Chujo el Centro Histórico, y bueno, yo los invito a todos de, de tu programa, que vengan a Jauja, visiten, que tenemos muchas rutas de, y experiencias muy buenas para poder hacer acá en Jauja. Nos esperamos. Así será, regresaremos también y nos vemos en el próximo video. Chao.